Hola, ¿cómo estás? Bueno, eh, voy a compartir con vosotros este primer paso para empezar con tu crecimiento personal. En primer lugar, eh, lo primero que se debe hacer es presentarse a uno mismo. ¿Qué significa esto? Empezar a tenerte presente. Estás tú contigo. ¿Con quién crees tú que pasas la mayor parte del tiempo? ¿Con quién crees tú que te relacionas en tu día a día más tiempo? Si te fijas... Y lo piensas un poco o lo reconoces, verás que en tu día a día con quien más te relacionas es contigo mismo. Todo el día pensando, sintiendo, ideando, actuando en acción. Uf, luego te cansas, mantienes conversaciones. Todo el día todo eso que haces es estando contigo. Y este es el primer paso, empezar a tenerte en cuenta. Creer en ti confiar que en la vida ya tienes los recursos que necesitamos internos para ella, estoy hablando de que dentro de ti hay un sinfín de capacidades puedes pensar eres capaz de sostener una situación difícil ya has pasado por ella, luego de llorar te has consolado luego además cuando has necesitado creatividad has tenido que pensar darle vueltas a la cabeza imaginar también has soñado tu visión, a dónde te gustaría ir, cómo te sientes bien, incluso sientes experiencias con tus emociones en tu día a día, también tienes un cuerpo. Fíjate que en ti hay multitud de recursos y experiencias, que las obviamos y no se tienen en cuenta porque no nos han enseñado desde pequeño. Luego, aparte de empezar a creer en ti y confiar en ti, quererte, porque Eres lo más bello y único. Es decir, ten en cuenta que la vida es una experiencia que empezó contigo, porque tú empezaste cuando naciste. Así que desde ahí, esa vida, la vida que estás viviendo, te empieza a seguir a ti. Y van pasando los meses y los años y la vida va detrás de ti porque tú perteneces a ella, tú estás experimentándola a tu ritmo, con tu forma de funcionar, con tus acciones con tus decisiones, pero fíjate que eres único y que puedes quererte y empezar a darte valor a ti mismo, tenerte presente, confiar en ti y quererte y darte valor. Y ahora que posiblemente inicies este camino de presentarte, deja un espacio para reflexionarlo, ver si te sientes así, si realmente estás tú ahí donde estás porque muchas veces estamos pensando, dándole vueltas a las cosas, pero es igual no soy yo, ¿sí? El que soy está dentro de mí y hay una conexión, ¿sí? Entonces, bueno, eh, ahora que te has presentado, te invito a que veas el segundo vídeo, que es empezar a hablar contigo, ¿sí? El segundo paso para, para tu proceso de crecimiento personal. Así que, bueno, espero que te esté aportando... Puedes ver este vídeo, también si quieres seguir viendo los demás puedes suscribirte y te irán llegando pues, todas las actualizaciones que vaya haciendo. No te olvides de ti, habitarte, empezar a conocerte. Te hablo desde mi experiencia personal. Yo iba corriendo, corriendo sin saber a dónde, no sentía ni notaba que tenía algo que aportar y de repente, pum, me vi a mí mismo en 2003. La primera vez que digo, ostras, este soy yo. Y empecé a observarme, a mirarme y a empezar a transformar cosas de mí mismo que sin saber por qué estaban ahí. Así que el camino es hacia adentro, ¿sí? Primer paso, quererte, confiar en ti, presentarte, tenerte a ti en cuenta. Todo demás gira en torno a ello.